¿Cómo están, querida gente de YouTube? Los estoy saludando desde una especie de crucero aquí por el Bósforo. Y en este video quiero que sepan la manera más barata justamente de hacer este tour. No se pierdan estos super tips para que no les salga tan cara la estadía aquí en Estambul. Usualmente en los cruceros por el Bósforo la gente está pagando alrededor que es lo que me han dicho ya varios viajeros acá lo que pasa es que yo prefiero como esperar a mirar la opción de los locales y lo más barato que siempre es pues bastante ahorro ¿no? entonces frente a los precios de 15 o 25 euros de los, de los botes más turísticos Por como recomendación les aconsejo tomar el bote en la primera parada porque pasa que cuando va haciendo varias paraditas mucha gente lo toma tanto porque es bastante barato lo que pasa es que pocos se han enterado de la existencia de esto y toman los más caros Entonces, Vos puro con las gaviotas, los palacios, las casas Inal, bueno, que Me encanta esta ciudad. De repente la gente se paró del bote y se fue para el, en el lado izquierdo. Y yo dije, ¿pero qué? Todo el bote para allá. ¿Y qué hay? Claro, me fui a mirar y resulta se que había el. rápido por el bosque, sobre todo de noche, que se las luces espectaculares, pues simplemente averigüen los horarios de los botes, es más, voy a dejar la página, voy a dejar la página donde pueden averiguar los horarios, aquí en la descripción para que lo busquen ahí y simplemente toman un trayecto corto de un sector de la ciudad al otro y pueden hacer unos paseos cuando quieran pues la. La, la navegada acá sin que sea tan largo como este, este crucero, sobre si todo paseando tan por la noche, es súper aconsejable. Y ahí, en cuánto cuesta. Esto si está como por más o menos, bueno, no me acuerdo ahora mismo cuánto es pasa el pasaje de metro, pero aproximadamente unas 4 o 5 libras. Lo que es más o menos un euro, o sea, un paseo en bote tomando un ferry local, eh, como si fuera un medio de transporte, pero simplemente por pasear y les cuesta un euro. Tenemos una vista privilegiada aquí en el barco, estamos en la punta aquí tipo Titanic y vamos a hacer un recorrido por el Bósforo para ir a un sitio de barcitos. Larga en un pueblo que se llama Anadol, esa parada será dos horas y luego de regreso también se tomará dos horas por el Bósforo. ¿eh? Son como dos horas en el trayecto de ida, dos horas en el pueblo, dos horas de regreso. Llegamos a este sitio que se llama Anadol, no sé qué. Fuimos al castillo que en realidad son como dos torrecitas ahí que no se ven muy bien. Pero la vista es bonita y nos quedamos almorzando un delicioso pescado en un restaurante que tenía vista. Y entonces, ¿qué pasó? Que resulta que el, el barco se iba a las 3 de la tarde, pues llegamos a las 3 y 2 y ya el barco estaba, ya estaba avanzando, así que... Paila, nos toca esperar el bote de las 6 de la tarde y después de ese no hay nada o sea, yo creo que estaremos ya 15 minutos antes de que llegue el bote esperando ahí a ver, si, a ver si esta vez sí En todo caso lo bueno de que nos haya dejado el bote es que vamos a estar regresando ahora mismo a las 6 está cayendo el sol a eso de 7 y media a 8 así que estaremos viendo el atardecer en el Bósforo. Salió todo muy bien porque ver el atardecer desde el Bósforo de verdad es una cosa súper espectacular. Y los invito a que se suscriban a este canal, vienen muchísimos más videos. Regálenme un like si les gustó, comenten, pregunten lo que quieran. que Estaré respondiéndoles para lo que necesiten en su viaje a Estambul. Bye.